Hola, ¿qué tal? Pues nada, en este vídeo vamos entonces a identificar aquellas estructuras ¿vale? que podemos eh, visualizar en una proyección posterior anterior, en una radiografía simple de todas. ¿de acuerdo? Como hemos dicho anteriormente, vamos entonces a comenzar por, qué? por las estructuras óseas. Recordar que tenemos que aplicar una sistemática. ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo primero que vamos a ver es identificar qué huesos voy a, a visualizar. Y, eh, por tanto, debo de saber que los huesos van a presentar una densidad ósea. Bueno, pues el primer hueso que a mí me llama la atención, en este caso, ¿vale?, es este de aquí, que es un hueso par. Se trata de la clavícula. Pongo aquí la clavícula. Bien, veo, identifico perfectamente el cuerpo, identifico, puedo llegar a identificar claramente lo que es eh, la extremidad external y también la extremidad acromial. Otro hueso que puedo identificar... Bueno, pues fijaros, aquí y aquí me voy a identificar que es la escápula. ¿Bien? Fijaros en la escápula que veo perfectamente la cromium, veo lo que es la cavidad clenoidea, ¿vale? En este sector puedo identificar la apófisis coracoides ¿vale? y eh, sí que tengo que fijarme en el, lo vamos a poner aquí, en el borde medial de la escápula. ¿Por qué? Bueno, pues en un principio, y bien normalmente, eh, la escápula se debe de proyectar fuera del campo pulmonar, ¿de acuerdo? Excepto en pacientes que tienen problemas de movilidad, bueno, pues puede, eh, sí que el borde medial se puede proyectar dentro del campo pulmonar. Y aquí tenemos un ejemplo claro, ¿vale? Yo tengo aquí la escápula y fijaros en esta línea. Bueno, pues esta línea, ¿vale? No es otra que el borde medial de la escápula. ¿Vale? Hay que tener cuidado, ¿vale? Para no eh, confundirla con la pleura. Eh, otra, otra estructura ósea que debemos de identificar será lo que es la columna vertebral. ¿Vale? Que discurrirá ¿dónde? por el centro de la imagen. Yo tendré que, por tanto, identificar pues, dos estructuras. Lo que son las apófisis espinosas. Y los pedículos. Y los pedículos. ¿Bien? Fijaros aquí perfectamente ¿vale? en lo que son las apófisis espinosas, se ven bien. ¿Vale? También vemos aquí todo lo que son los pedículos. Esto en cuanto a la columna vertebral. ¿vale? Eh, ¿Otro hueso que tenemos que pararnos, detenernos intentar identificarlo? Bueno, pues será el esternón. ¿Sí? En esternón, bueno, pues en condiciones eh, normales eh, su visión va a estar limitada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos, eh, se superpone un montón de estructuras del mediastino. de borrar esto de aquí, ¿Vale? Entonces, eh, solamente podremos eh, llegar a, a visualizar, bueno, pues, tanto lo que es el borde superior del esternón, como lo que va a ser la articulación la externoclavicular fijaros aquí podemos llegar a ver articulación externo clavicular ¿vale? y pues lo que es el borde superior son dos elementos del esternón que vamos a poder eh, pues, intentar visualizar si los siguientes huesos que vamos a a identificar ¿vale? serán las costillas. Las costillas, que bueno, todo el mundo espero que las pueda identificar claramente. Vale, vamos a borrar esto. Entonces, bueno, pues las costillas, eh, como veis, son visibles en toda su longitud. Aunque también nos vamos a poder encontrar con calcificaciones eh, de los cartílagos costales. En este caso, bueno, se trata de un individuo, de un paciente joven y pues, no se observa ningún tipo de calcificación cartilaginosa. Lo que sí debemos de saber eh, identificar o eh, bueno, distinguir lo que es el eh, arco costal posterior del arco costal eh, anterior. Y lo vamos a poner así. Hay que diferenciar lo que es el arco costal posterior, ¿vale? y el arco costal anterior. Entonces, bien, ¿cómo nos vamos a poder diferenciar? Primero, el arco costal posterior nace en la columna vertebral, ¿vale? Eh, se dirige horizontalmente, tiene una proyección horizontal lateral, ¿vale? Y sus contornos son perfectamente visibles, fijaros, fijaros aquí el arco costal, este es el, ¿vale? vamos a hacerlo así, este sería el arco costal posterior. ¿Qué va a pasar? El arco costal anterior, sin embargo, bueno, pues eh, tiene una proyección oblicua hacia medial ¿vale? y va a estar difuminado porque se transforma en cartílago, fijaros aquí tenéis no me sale muy allá, pero bueno, estos serían arcos costales anteriores, ¿vale? Y vamos a dibujar más aquí, esto sería un arco costal posterior, arco costal posterior, arco costal posterior, ¿sí? Bueno, pues eh, es importante que podamos eh, identificar bien, pues, tanto los arcos costales posteriores como anteriores. ¿Por qué? Porque hay que saber contar costillas. Es importante saber contar las costillas. Vamos a poner aquí contar costillas. Bueno, ¿y por qué es importante saber contar costillas? Bien, pues eh, una de las razones es que, eh, bueno, como veis, estamos ante una proyección posterior anterior y eh, esta eh, proyección, bueno, el paciente lo, eh, va a tener que estar en apnea y va a tener que realizar una inspiración máxima. Para saber si realmente eh, la inspiración es la adecuada, nosotros tenemos que contar costillas, ¿vale? Entonces tenemos que visualizar al menos hasta el décimo arco costal posterior por encima de las cúpulas diafragmáticas, ¿de acuerdo? Repito, debemos a la hora de eh, saber eh, si la inspiración... Ha sido adecuada a la hora de realizar esta placa, ¿vale? tendremos que visualizar al menos hasta el décimo arco costal posterior por encima de las cúpulas diafragmáticas. Entonces vamos a, eh, vamos a contar costillas. Salgo de aquí ¿vale? y nos vamos a poner a contar costillas. ¿Por qué? Porque las más complejas son las primeras, ¿de acuerdo? Son las más. Eh, difíciles porque hay una gran superposición de, de estructuras ¿vale? entonces eh, sí tenemos que aprender a identificar la primera costilla, fijaros, aquí tenemos la primera costilla ¿Vale? vamos a hacerlo aquí y he hecho ya este dibujo para hacerlo más rápido todo bien, pues tenemos aquí lo que es la primera costilla ¿vale? que es esta de aquí que os he marcado yo vamos a ver aquí ¿Vale? Fijaros aquí, esta sería la primera costilla. Bien, entonces tenemos que la primera costilla sería esta, ¿vale? Luego tendríamos lo que va a ser la segunda costilla, que sería esta. Hablamos de arcos costales posteriores, ¿vale? Luego aquí tendríamos la tercera costilla. Luego hablamos de la cuarta costilla. Quinta costilla, sexta, séptima, octava, novena y décima, ¿vale? Tenemos la cúpula diafragmática, la tenemos aquí. Hemos dicho que debemos de visualizar hasta el décimo arco costal posterior, ¿vale? Voy a ponerlos en amarillo porque esto no se ve nada bien. Entonces vamos otra vez a, a realizar. este. Perfecto, pues venga, empezamos. Tenemos, a ver qué ha pasado aquí, la primera costilla la vamos a tener aquí, vale es esta de aquí, aquí tenemos la primera, aquí nos vamos a encontrar con lo que es la segunda costilla, tercera, cuarta, quinta, la sexta, esta es la séptima, la octava, la novena y la décima, ¿de acuerdo? Otra forma de contar costillas sería contando arcos eh, costales anteriores, ¿de acuerdo? Entonces lo que sí tendríamos que eh, identificar sería hasta, seis, hasta el sexto arco costal anterior que esté por encima de la cúpula diafragmática, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo identificado aquí la primera, ¿vale? Sigo aquí, esta será la segunda, tercera... El cuarto arco postal, este es el quinto anterior, y fijaros, aquí tengo el sexto, ¿vale? Pues nada, hasta aquí este mini vídeo, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo vamos ya a adentrarnos en los pulmones, en los hemitórax, ¿de acuerdo? Tanto derecho como izquierdo. Venga. Nos vemos en clase si tenéis alguna duda. Ya sabéis, utilizad en el foro del aula virtual o si no, pues en clase preguntáis. Venga, hasta luego chicos.